la más terrible de los enemigos de Satanás que Dios ha suscitado, es María, su santa madre. A María dio, desde el mismo paraíso terrestre, aunque todavía no estuviese más que en su idea, tanto aborrecimiento a este maldito enemigo de Dios, tanto arte para descubrir la malicia de esta antigua serpiente, tanta fuerza para vencer a este orgulloso impío, que la teme más que a todos los ángeles y a los hombres, y en cierto sentido más que al mismo Dios, porque, uno, siendo Satanás muy orgulloso sufre infinitamente más al ser vencido por una pequeña y humilde esclava de Dios. Y su humildad le humilla más que el poder divino. 2 Porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que, como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos, tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que a las oraciones de todos los santos, y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos.